Bien, continuamos con la herramienta Google Meet y cómo podemos utilizarla para realizar docencia no presencial. En este caso veremos la tercera de las posibilidades y es que podemos crear unas clases que eh, sean grabadas o bien videotutoriales. este caso es lo mismo que hacer una videoconferencia, lo único que no nos reunimos con nadie. Estaremos nosotros solos en la sala y esa sala la vamos a grabar. Bien, pues vamos a a ver cómo haríamos lo primero mmm, sería organizar antes de empezar la videoconferencia organizar todo el material que vamos a, a estar explicando entonces vamos a abrir las pestañas en el navegador que voy a explicar y voy a abrir el powerpoint que voy a explicar una vez que lo tengo listo me vengo al al correo electrónico y como siempre desde el menú voy a Meet me voy a unir a la reunión. Voy a poner un título, tema 5, física. Voy a continuar. Me voy a unir. Un momentito. Tema 5. Bien, y me voy a unir. En este caso, como siempre, el, tengo aquí el enlace que yo podría compartir con otras personas para que se unieran a mi, a mi reunión. Pero como voy a estar yo solo y voy a intentar grabar esta eh, reunión, eh, perdón esta, esta sesión, pues no voy a, a utilizar este enlace, así que lo voy a desechar. Puedo dejar la cámara activa o la puedo desactivar, como va a ser el caso. Y una vez que lo tengo, me vengo a la opción de grabar la reunión y acepto. Bien, una vez... a ver si termino, ya. A partir de ahora le voy a decir que quiero mostrar toda la pantalla porque voy a ir explicando varias cosas que tengo abiertas. Ya estoy grabando la pantalla... Así que voy a el PowerPoint y ya podría estar explicando este PowerPoint. En un momento dado voy a utilizar control eh, tabulador o alt tabulador, perdón, para cambiar, a, en este caso al navegador, y poder explicar esta otra ventanita o esto que tengo por aquí abierto. La idea es explicar todos los recursos y para cambiar de un programa a otro con alt tabulador. Una vez que haya explicado esas pantallas de, del navegador, puedo volver al, al PowerPoint y seguir explicando este PowerPoint. Una vez que haya terminado, le digo que quiero dejar de compartir la pantalla y en el Meet voy a detener la grabación. Esta grabación irá al Google Drive. En el Google Drive eh, eh, se alojará dentro de una carpeta que se llama eh, grabaciones del Meet y además nos va a mandar un correo electrónico indicando que ya está disponible ese vídeo y con un enlace al vídeo. Este vídeo podremos es nuestra clase que ha sido grabada y, por tanto, ese enlace lo podremos poner en el aula virtual para que esté disponible para los estudiantes. Y con esto terminamos el tercer y último eh, videotutorial de las posibilidades que nos ofrece Meet para lo, la enseñanza no presencial.